Todo Chile tiene sus voces, las regiones tienen sus voces, por eso la IMD crea la Fuerza Informativa Regional, una fuerza que alía a diferentes medios de todo Chile. Las redes regionales de Televisión Nacional de Chile, las regionales del 13 las regionales de Bio, Bio La Radio, Arica TV e Iquique TV. Todo esto para demostrar que Chile es más que Santiago. Son sus regiones y su fuerza. Fuerza Informativa Regional FIR, otro servicio más de la AMD. una clara señal de futuro.